Por las calles viene un canto anunciando amanecida. Al asalto, compañeros, vamos muchachos, vamos para arriba. Al asalto, compañeros, vamos muchachos, vamos para arriba. Fortalecer la unidad garantiza la victoria de un pueblo que se Que se levanta junto a la clase trabajadora. A la carga compañeros, que aquí la guitarra grita. El Salvador está venciendo, vamos muchachos, vamos para arriba. A la carga compañeros, que aquí la guitarra grita. El Salvador está venciendo, vamos muchachos, vamos para arriba. de los pobres flamean las barricadas afina la puntería la bestia gris ya esbandada. afina la puntería la bestia gris ya vende esbandada. el pueblo ya dijo basta la lucha es nuestra alegría el futuro será nuestro vamos muchachos vamos para arriba el futuro